Ya, compadre, aquí estamos nuevamente en otro juego del recuerdo y les traigo el Milliped, ¿ya? Bueno, un control, un control un player presiona estar, compadre. Bueno, ¿de qué trataba este jueguito? Era muy parecido al Centipede, que era de tratar de matar una oruga que venía siempre de arriba y uno tenía que dispararles con... con... Era como una nave espacial, la wey. al fin y al cabo era como una nave espacial. Pero si se dan cuenta acá abajo, nos sale una nave espacial, aparece un compadre disparando y otra cosa más para la gente que cacha de Atari esta es la portada número 6 de la revista Mundo Atari ¿ya? y en la revista Mundo Atari colocaron eh, Videomanía eh, Centipede ¿ya? y esa portada no correspondía a la, al juego Centipede sino que era este al Milliped, yo estuve viendo un montón de, de ese ver ah, quería, quería ver pero el del Centipede era otro, era el que salía en la máquina arcade como un gusano como diabólico y, y abriendo los hocico pero esta que ven acá abajo era la original del, del Milliped. Es una weá que se equivocaron nomás en la Mundotari y colocaron eso. ¿cachai? De hecho, en la descripción de la revista Mundotari eh, mundo número 6, revísenla a los que le interesa. Pues, bueno. Al final sale lo mismo. Descripción del juego, centipede, pero no. pues Era el Milliped. Y este es el famoso Milliped. Mi historia es que una vez se lo cambié a un amigo por, en el colegio. Me lo prestó. Me dije, ya puta. Es en la me dijeron, es la misma weá que el centipede, pero es más bacán. Ya, pues lo cargué y no era tan bacán, porque el ruido... Bueno, una cosa no me gustaba mucho el Centipede. Era el típico juego que tenéis que hacer, puntaje, puntaje, puntaje, hasta nada más, ¿ya? Está bien que matéis bichos todo el rato, pero ponenle algo, eh, cambia la, la onda el juego. Como. Igual lo jugué varias veces y me puse a jugar este, ¿cachai? Igual, genial el juego, era un poquito más fácil, no se movía tan fluido como el Centipede. Pero este... Eh, Saben que lo que no me gustaba Los ruidos que hacía Tenía como un sonido, tenía como muchos bichos wean. De hecho todavía me acuerdo cuando ponía la mesa La Atari cargaba toda la weón. Aparte del pito de la Atari Que cargaba todo el rato Cargaba un juego que suena más feo que la cresta Y hoy apaga esa weón! Entonces eh, Bueno este juego tenía como esa onda Donde salían tantos bichos En pantalla puta la mosca la abeja El cien pies, cachai Puta, la araña, hay un gusano que también aparece caminando por ahí, que, que si lo matáis se, puede, se pone todo más lento, ¿cachai? Eh, puta, y todo es, un, es una cantidad de ruido que se mezcla cuando el Atari que puf, explota la cabeza, y más encima en ese tiempo, peor todavía. Pero bueno, fuera de eso, bueno, aparte teníamos que bajarle el volumen ya, para jugar bien, era entretenido, ¿cachai? Era, era divertido porque igual tenía una gran variedad de personajes a diferencia del Sentipe, Aquí venían como muchos más enemigos. Venían como siete bichos más. O, a ver, dos venían en el centipede. Lo tengo anotado por acá. ¿Cachai? No, no, se, no se agarra en el centipede. Eh, creo, creo que vienen siete, siete enemigos. Bueno, da lo mismo. ¿Cachai? La wea es que se agarra con muchos bichos más. Tiene como más. más, más no sé, pues. Tiene más. Más enemigos. Esa wea. Ya, démosle pues veamos hasta dónde llegamos en Millipet, basta el bla bla, y veamos hasta dónde podemos llegar. A todo esto es muy chistoso, porque me dieron ganas de, de, de jugar este jueguito? Porque estoy viendo en YouTube unos jugadores bueno, que habían competencia antes de Milipet, po, ya entonces y de hecho hay un programa que se llama Esto es Increíble, donde también sale, salen jugando Millipet, ahí los pendejos, búsquenlo en YouTube, se llama... El mejor del mundo de Milipet y toda la Bueno, aquí no está el mejor del mundo en Milipet, Pero vamos a hacer lo posible para hacer un buen puntaje aquí en el juego del recuerdo Jueguitos de... que no tienen aventura Pero sí son divertidos recordarlos Así que aquí estamos Con usted el Milliped Démosle Start Presiona Disparar Vamos a ir cachando como el juego Y ahí vamos a en un rato Presiona Disparar para partir Ya de ahí está mi, mi, mi nave espacial, que, que no tiene nada que ver con la imagen que estábamos viendo al lado. Era un arquero, claro, uno se, uno se imaginaba un arquero, ya, ya morí. Vamos, vamos a analizarlo primero, ¿ya? Ya, primero que todo, en mi volada de cabrón chico yo decía, puta, quiero, quiero ese juego, ¿cachai? Del compadre que dispara a un ciempiés pies gigante, y claro, me imagino lo que está acá abajo, o en, el, en la imagen. Pero no era así, es una nave que dispara, ¿ya? Bueno, las abejas, como se pueden dar cuenta, tienen ese poder de dejar hongos. ¿Ya? Y te, y te bloquean el camino. Y el sin pies va constantemente avanzando y avanzando y bajando. Entonces ahí vamos pasando el level. Los hongos tenemos que ir matándolo. Las abejas ahí siguen botando, dejando honguito. Allá arriba está el DDT. A ver, cacha. Igual me la, me la exterminé de una. Ya viene una invasión de abejas. Lo rico de es este juego que vida extra. Lo bueno del juego que era un poco más fácil que el centipede, compadre. padre. Partía de lento a más, cachai, cachai ese mosquito. Pues oh, estos son libélulas, no, Esos son las libélulas. Las libélulas también dejan hongos, creo. Mira, se está poniendo complicada la cosa. Ahí viene una chinita, que cacha como suena, suena como un, como un autito. Ya, las chinitas cuando las matáis te, te suben la pantalla, no sé si se dieron cuenta. Vamos a aplicar DDT. Ya. ¡Chucha! Ups. La origen ahí. Puta la, wea. Tres días. Vamos al DDT, el DDT. Mira la cantidad de sonido, weón. ¿Cachai? Ah, ba baja esa, esa weá, por favor, weón. Que, que, que me ponen los pelos de punta, weón. <risa> Mira una... ¿Cómo se llama esa weá? Una tijereta, weón. allá, ¿eh? Ya, ahí está el gusano, mira. Todo se pone más lento. Vamos, vamos, mira la mensa cagada de bichos. Qué weón más malo. Ya, pero estamos divirtiéndonos, no, aquí no, no, no vamos a terminar el juego. Porque una que no se termina es solamente un juego de, de puntaje. Ahora si quieren superarme... No, está muy difícil. Aunque podría ponerle, bueno, yo creo que después de esta le voy a poner turbo. Voy a jugar esta para practicar y después le voy a, voy a jugar otra para, para demostrar mis skills. Porque la verdad es que es un poquito ambiciante el juego. ¿Qué queréis que les diga? Me eh? dan seguir matando bichos a cada rato. Vamos. Vamos a aplicar de allá. ¿Quién sabe si este, esta partida no está tan mal y sigo sacando bien? Concentrémonos Cacho, saqué que ¿eh? Uy Ahí viene cien pies No hay que pegarse mucho a la orilla porque aparecen estas arañas Hay que entender que cada vez que mato el cien-pie va dejando hongos, así que. Ahí viene el, el gusanito que me salva. Vamos. Uh. Ah, Tiren más bichos, por favor. Puta la wea, ya. Pero cacha, mira, no estuvo tan mal. Vamos, vamos, vamos. Esta wea hay que matarla rabia nomás. Gusanito, gusanito Uy El gusanito la llega compadre, weón. te pone todo más lento Mira, si en pies es gigante que viene acá Vamos, vamos, vamos, vamos bono a los 9.000, vamos A los 90 Lucas creo Parece que bien, vale, ahí va el gusano No te me vayas a irme uh. Eso, más bichos por favor Gusanito, gusanito, gusanito uh. Bueno, también Si se dieron cuenta a la, la, la, Los escarabajos, eso Que me parecen chinitas eh, Como que dejan la... Algunas, algunas flores como... Invencibles, que son esas No se pueden romper Como que me envicé con la weá, se puso bueno Chucha, no, si el juego no envice tanto, Es un rato nomás. Vamos, eso pasa cuando juegas en el juego del recuerdo. De repente se cae un montón de días sin darte cuenta nomás. Vamos, vamos que se vaya Mira cómo saco vida, compadre. Puta, no alcancé. Da igual, vamos, vamos. Ahí viene la chinita. El gusanito suena como Pac-Man. Puta, la wea, no caché cuando empezaron a caer los. los... Esa horda de... La ispa, uy. Gusanito, gusanito. Mira la pantalla llena, weón. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que me embalé? Ups Vamos, vamos, vamos, rápido El DDT, el DDT ¡Uah! El DDT está más protegido que la cresta bo. Ahí, muere Vamos, la chinita, la chinita Uh, me van a hacer una... Hacer un encerrón, ya, desde ahí. Ya, ahora como que se está poniendo un poco cabrón, ¿o no? Mira, el 100 pie llegó acá abajo sin ningún problema, como si nada. ¡Oh, hasta la invasión de bicho allá, weón! No, yo no podía contra eso. No hay, no, no hay ninguna... algún poder, podría haber. Vamos. No. A ver si empiezo, el gusanito, el gusanito por ahí va. Oh, ahí está. Vamos. No. Estuvo bien. D, D, D, Uh. Bueno, claramente un juego weón, donde tenéis que puro hacer puntaje nomás. Y.. Y para la época.. ¿ven? De eso trataban todos estos juegos, pues, weón. Bueno, la gran mayoría. Puntaje, puntaje, puntaje. Vamos a ver cuánto podemos hacer. Mira el DT. Vamos, gusanito. Puta, lo, lo activé. Quería guardarlo para pa cuando veniera el 100 pies, El Milipet. Vamos. Me voy a rendir, gusanito, gusanito. Perfecto. Ah. Uh. Ah, vamos, vamos. Ah. Ahora, ahora, uuuh, me cagó la araña Vamos, vamos, vamos Bueno, yo me acuerdo que cuando jugué por primera esta cuestión decía ¿Y no viene nada más? Claro, porque uno tenía Tanta imaginación que pensaba que venían otras cosas, pero no Esto no me lo juego. Ups Pero, ya esto, está bueno Uh vamos ¿Dónde está el gusano? Ahí va Vamos ¿Qué creen que les tengo miedo bicharracos? Ups, vamos, otra más oh, oh, Me atraparon, no venía por dónde escapar ahí Era mucho, too much Vamos, vamos, vamos, voy no, aquí ya se pusieron un poco... Killer Screen ¿Qué? Yeah, killer Screen acá Ah, el mundo de la... Oye, y la... ¿Cómo se llama? La... El cienpiepie cuando viene, viene como con la música del... ...de tiburón Ahí viene, no Vamos uh. El gusanito, quiero el gusanito Ah, gusanito El DT. Oh, qué araña maldita Vamos oh. No hay idea mía, me vale, parece, weón Vamos, oh, no, vamos, démosle. Tanto he tenido. Vamos. ¡El gusano! Puta, se me olvida que cuando suena como Pac-Man, es el gusano. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Ah, ah. Ahí va el gusano. Puta la weá Fue más rápido ese... Ah, ese... ¡Uy! Qué bueno que te dan vida, weón Es como consciente la weón un poco, ¿eh? Así como que, como saben que es difícil Ya démosle vida a este weón que igual puede perder El de al toque, compadre ¡Oh, nada, güey. O sea, estáis claro que si en ese tiempo y mucho, te podíais hacer inmortal en este juego. Vamos. Lleguemos a los 24, denme vida a los 24, vamos. Oh. Voy a estar más pendiente de, de, de, de los insectos que vienen de arriba. Oh. Vamos. Gusanito. Echarraco. Vaya, ah, yeah. se pusieron cuáticos. ¿Para qué tan mala onda? Chao. Era tu match. Mira, mamá. ¿Para qué tan mala leche? ¿A cuánto viene el bonus? Vamos, vamos, vamos. Puta, uh, ya. Gameover, compadre. Uf. Ese fue Milipad. Ahí dejé un puntaje, y ya está piola, está entretenido, me gusta el juego. Ahora también hay una versión de Arcade, pero no la voy a jugar acá, compadre. Ya, aquí estamos hablando de juegos de Atari nomás. Bueno, tal vez de repente me juegue un, un Milipad de Arcade, aunque no sería malo probarlo. Sí, bueno, probémoslo. Miren. A ver, creo que creo que lo, lo, lo, puedo, lo puedo mostrar. A ver, calmado. Déjame, déjame cachar. Podríamos, eh, quizás sería... Para que veamos el Millipet también de... De Arcae, digo yo. Cacha. Veamos el milipet de Arcae. Este, ¿qué les parece? Ocultemos el otro. Este. No, este de acá. Y vamos a jugar el Darkade ahora. A ver, el Darkade, weón. Bueno, el Darkade era, la, como se pueden dar cuenta, era como la misma onda. La única diferencia es que tenía como una presentación de los bichitos. Por ejemplo, Dragonfly, Mosquito, Airwing, Bee, Grow, inchworm Beetle, DDT, Bomba, Bomba DDT, Millipet. Ya había otro más La misma historia, po A ver ¿Cómo jugamos acá? Ahí, partimos de cero Ah, claro, uno puede elegir dónde parte, ¿cachai? Dependiendo, dependiendo Chucha Dependiendo donde quiera partir Se pone más brillo, puta Yo partí, por ejemplo, colocándole mucho puntaje Entonces, al partir con mucho puntaje Parte difícil pero como se pueden dar cuenta, es como la misma onda del de Atari, no tenía, no tenía mucho que envidiar O sea, obviamente, tener este juego en la casa en esa época era la raja ¿Cachai? No son los mismos gráficos, cachai, o sea... Lo que sí, ahí va el autito que yo les decía, cachai, la chinita, o el escarabajo enviciante el jueguito, weón, bueno, para que andamos con cosas, si sí, sí. son buenos estos games, weón bueno. Games que nunca se acaban, eh que es que siempre son lo mismo. ¿Mm? Y que también son un poco ambiciantes. Que andamos con cosas. No, acá me van a hacer bolsa. Porque aquí no tengo nada que hacer. De hecho no lo tengo ni configurado. Pero bueno, ese era el millipet de arcade ¿Ya? Ahí se lo mostré. Y era para que lo vieran Volvamos a nuestro millipet de Atari. Que es el que nosotros estamos estamos jugando ahora. Y nada, pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño review de Pilipec, ¿cachai? Quizás después podamos jugar un centipede, un centipede, ¿cachai? Como les decía yo que es centipede. Y nada, pues bueno, colocarlo aquí en el jueguito del recuerdo. Ya, pues ahí está mi score. ¿Cuánto sería? 248.912. Superme ahí si pueden y mandenme un screenshot de pantalla. ¿eh? <risa> ya, compadre, los dejo. Nos estamos viendo en otro jueguito del recuerdo de Atari estén bien aquí lo tengo con todo el ruido de toda la wea chao